Una de las cosas más especiales eh, que he tenido con la bicicleta es conocer muchos lugares del mundo, estar en grandes carreras. Una de ellas fue haber sido campeón Panamericano, eh, campeón de la Vuelta a México, eh, estar en, en carreras muy importantes en Europa. El ciclismo me ha dejado mm, lugares, personas maravillosas que he conocido y, y a lo largo de estos 14 años eh, son muchas cosas buenas las que he vivido por el ciclismo.